Y no iga judíos me que temo Jesús y guanquimictisnek ya. Iga tachichalchaya y pandilla guanmo Es e Jesús quisto. Notas no chipa te non y Iguanes no ni tequipanoha. Y no iga judíos más ya quimictisnek ya Jesús. Ayesen iga ya que chihuaya quentatequimaca la ley. Iga matequipano y pandilla guanmo No quisto y igaítas Dios. Es conquistó quisto nek y es no Dios igual Juan Jesús Quisto. Ni mis no maíz lia. Y gané y Dios. No se elte aguel nichihua ni te. Nichihua san saniquita. Y nota. Y noche nota. No nichihua ne yeh ni te pilse. Notas ne pochóquilla. nochi guan enecilia noche yeh quichihua. Y guan ya huí o más ne ne ne Y allá huel Y ganó anquitasque. Te mastisque y gais con que no estás que sientas que me quito vida no necesitas pilcín ya yes, ne ni que vida te ta allá yes, no yes, no no yes, a trabajar agua necesitas y ya no y gau el manita a trabajar oigan noche gente es mané voy matilda necesitas pilcín que no que voy matilda ya yes, que voy te pilcín allá no que voy matilda notas ya ni tita ni mis no y es que acá que es ni y que Igual que de pan y es no ya es No chispa ya o no te Dios. Ayo mosto y gama que castigado kan. Y y mi y guan oh, isa no y ya Mi Iguan os paisa ya Ni mis noz maiz y ya voy a siti la hora. Igua a a manza nocta. Gua es mi Ya voy que notas y pil sin Dios. Iguan ya es que crea Ya voy y sati. notas Dios. Vuelta macabida. No, no es más, no es más, no poder, más, no es y no y más, no es más, y es y no es más, no es no es más, no que más, se es no es más, no es más, no es no no Jawihoppa ei y hikä jawiki kassti kaaroti. Nehauelnit siigu ni teeje näsä nik neki. Niitä huskaa roguai konke näää ne Ian jeh nänik ne ih koon jjä nota. Iga ja nemmink chiuakinähhnnik neki, Sinuke ke nemmink siua ei tota jeh onpa E ono sewo je taata po y cuando es que matiga, Y cuando es que tenga no es que tenga que hacerse. No es que tenga que que tenga que igual a mí Juan que nequique shpaquica y ganonte tijahaya huéca mista hueto ya le nesnik piacan y taxaltiano Tastol, más ya que que Juan y es nesnik chiva y no y es todas neslis gaman igual no y es nesnik que necheiga que na todas nes tita igual y no gané a allí anquicaque y tastol, ni allí anquita Ninganki piehi tachto li pang a mu almahme, iga ya anki creedua Amehwa amuye jehne dios, iga mehwa anki toba higa well on pa ankaze no dios, on ca isquilito isquilich tachtowa dene. Amehwa aya anki nekishinete chokan, iga shonoka no dios. Neha nikneki nik nik nikik agasma jehne ni dene. Iwanekhni mitzishmati, gaya anki dios. Tita nota, y gua gua allá an neta tolqui, y guan sigaset mayuca wiki y jayagas kititan, y nuncian quitas tolqui lisque. Quien huelja ne credosque. Siga ames guan san anquinequi y y matil tica, y allí annemis quien cajase y gadios, mamisue y taca. Amo anquistosque, higanes, ni mister y esta nota, y es gua mister guia Moisés, y guan ipan amo confiaros toque. Si catcáme huansi creedoucan, jeh, musez, quito, es no catcáme creedoucan, jeh, jeh, quilo, musez, tahto, Y jeh,